para que todo se aclare, que él no tiene que ver con eso, y que no, no es como dice esa persona que me lo están acusando, que es un delincuente, un ladrón, él no es ningún delincuente, y quiero que busquen nosotros del problema, que la mano es el que estaba, es un problema de tres o de cuatro, y ellos nada más se enfocaron en el mío. Tienen que buscarlo a todos para que todo se aclare, y el que sea que pague. ¿Qué fue lo que pasó en realidad esa noche? ¿Su hijo no le ha manifestado? ¿Qué, ¿En qué realidad pasó? No, ellos tuvieron un problema hace como cuatro fines de semana. Se bajaron en un barrio que dicen el Barrio Azul, a la trompada. Entonces ese día que pasó ese hecho, el tigre ese andaba atrás de mi hijo con una pistola, buscándolo, de que el hey Gregory andaba atrás de él. Entonces después que pasó como una hora, le tiré unos cuantos tiros atrás de él en, la, en el sector donde yo vivo. Como a la hora vuelve y pasa con dos más, es un motor y de que, me, de que me vieron mi hijo, me le dispararon. No sé decir exactamente cómo fue la cosa porque no me encontraba, pero lo que yo he sabido. Entonces, si mi hijo es inocente, no quiero que pague lo que no hizo. Ahora, si lo hizo, que lo pague.